si sí, hay alguien aquí Estoy escondido en el baño Vale, le he tirado Viene el compi Hay ¿sí? otro, hay otro, sí Vale, este fue... Esa es, el... este es Está aquí arriba. Le bien, ¿no? Aquí arriba, detrás del muro. Es que necesito un arma, tú, es que no tengo nada. Me he quedado sin arma. Yo tampoco tengo. ¡Ah, <risa> <¡Vamos! risa> que hay otro, hay otro, creo. ¡Sí, hay otro! <risa> ¡Hay otro! está? ¡Aquí! ¡Te estoy pegando! Y ahora mira a tu salud. Esto es indecente. Esto es indecente, tío. Esto es indecente. Mi, mi Waterfield. Se escucha, se escucha el tiro muy cerca, pero me da igual sí. <risa> Esa gente está muerta. Como se arriba están muertos. Sigue sin balas, ¿no? Sí, me no tengo balas. Coge esa metralleta cutre. Yo tengo tres de escopeta. Espera, toma, te dejo esto. Toma, toma. Vale. Necesito... Ah, un... hay un subfusil aquí. Por lo menos tiene algo. Ah, aquí hay fruta. Para coger energía para dos platanos Bueno, menos da una piedra Menos da un tío al que acabo de matar con un pico Bueno, yo con el bastón Pico, pala, pico, pala El bastón de boba Ojo, ah, es un pájaro Y un control Te veo ¿Dónde? Ahí Ah, vale, yo no tengo ángulo Lo has visto saltar, ¿no? No, estoy corriendo para el otro lado para abrirme ángulo Distinto al tío Vale, tenemos que avanzar 95 Muerto <risa> Puedes repasarte esos dos disparos. Hay otro, ¿eh? Hay otro. ¿Ves la valla, la construcción, detrás de esos cristales? Pues le ahí se escondió. La calle. Está construyendo aquí. Derribado. Encárgate del en de arriba. Qué es esto? Vámonos, vámonos, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Corre, sácame, que me muero. <risa> ahí, a la hoguera. Tiene que haber alguien aquí. No tengo madera, ¿tienes tú? Sí, ¿qué tengo que hacer? encenderlas con... Estoy dando y no hace nada Vale, espera a ver si puedo coger de aquí Necesito coste de 200, de putada, ¿no? ¿Pero por qué no me deja a mí? Pues estoy muy pillado con, con la vida Espera, espera, espera Ven Como cojones madre mía, te lo estoy gastando. Tranqui, quedan ¿Sí? dos, eh. Cuarenta, te lo doy. Eh sí. Quedan dos. Somos dos palos. La zona, tú. voy a intentar coger una, un sitio alto. Vale, mira el luz de aquí. Pero con la construcción cógete el spray, lo he dejado aquí Si no te vas a coger nada más pillate el spray Un momento Vale El truquito para ganarme lo gualar Ahí detrás de la el barrido. ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Victoria con la super bengala! Perfecto, bro. Perfectísimo. Perfectísimo, Victoria doble. Ahí está, esta sí, eh. Esta es la buena, magistrales del Real es 13. 7. Buenísima, buenísima.